¿Ha llegado el momento de incluir un videomaker en tu equipo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera y tú no. Te voy a hablar de si ha llegado el momento o no de incorporar en tu equipo, incorporar en toda la gente que trabaja para ti o la gente con la que tú trabajas, la figura del videomaker, alguien responsable de toda la creación de vídeos para conseguir un objetivo a través de una estrategia definida. El videomaker, cuidado, no es un videógrafo, no es una productora, aunque hace las papeles de un videógrafo, aunque hace las veces de una productora, el videomaker forma parte de un equipo, el videomaker conoce y aporta a partes iguales dentro de ese equipo, dentro de esa de ese objetivo común, el objetivo de la empresa, el objetivo del proyecto, es el objetivo del videomaker. Esa es una de las grandes diferencias entre el videomaker y los famosos pues, videógrafos, productores, eh, productores etcétera, etcétera, que está genial, pero no es exactamente un videomaker. Entonces, ¿ha llegado el momento de meter un, en el equipo a una persona que se encargue de hacer vídeos? Si estás viendo este vídeo, seguramente la respuesta sea sí. ¿Por qué te lo estás planteando? Pero yo quiero hablarte de mi propia experiencia y de cómo he visto cómo evolucionan los mercados. Yo, yo llevo mucho tiempo en el tema del video marketing. De hecho, yo me dedico al video marketing. Es algo que no me canso de decir, que yo no me dedico al marketing y ahora hablo de una cosa y ahora hablo de la otra. No, yo me dedico al tema del vídeo y cómo el vídeo puede ayudar a vender, a conseguir clientes, a ganar visibilidad, a ganar autoridad, a hacer que un negocio funcione. Porque si un negocio no funciona, si un negocio no da dinero, pues, oye, no es un negocio, es un hobby. ¿Vale? Entonces, cuando yo hablo de videomakers, créeme que hablo con conocimiento de causa porque yo he sido videomaker, porque yo trabajo con videomakers, porque tengo videomakers en mi equipo y porque ayudo a otros a convertirse en videomakers a través de la formación. Entonces, la evolución del mercado que yo he visto ha sido, eh, vamos, ¿cómo decirlo? Veloz, ha sido audaz, ha sido in inherentemente inherentemente porque digo esto bueno ha sido muy ha estado muy muy vinculada al tema del vídeo ¿vale? quiero que echemos la vista atrás unos pocos años atrás pero que realmente es como el nos vamos casi al cretácico del, de internet pero hace no muchos años empezamos con los blogs todo el mundo tenía que tener un blog, todo el mundo tenía que escribir a ver quién escribía más en el blog, quién hacía las entradas mejor posicionadas, etcétera, etcétera. Fue apareciendo ahí la importancia del SEO. De ahí nos pasamos a crear una lista a través de un link magnet. Todo el mundo tenía que crear una lista, todo el mundo tenía que tener un montón de suscriptores porque si no tenías mil suscriptores no podías hacer nada. De ahí empezamos a crecer empezaron a salir los infoproductos esos productos al principio gratuitos, luego tal o cual, que al final pues conseguía que la gente hiciese lo que viene siendo el siguiente paso. Unos lanzamientos. ¿eh? Hacían lanzamientos, lanzamientos muy grandes, lanzamientos el primero que consiguió 100.000, el primero que consigue un millón, luego el primero que consigue 5 millones, y esto se nos está yendo de las manos. Pero es que luego llegan las mentorías, otros que enseñan unos que enseñan a otros cómo conseguir hacer ese tipo de cosas. Llegan los webinars, llegan las automatizaciones, llegan los... Eh, los eventos presenciales, ahora tienen que ser online, llegan los retiros, eh, llegan las membresías, y eso hace que el mercado vaya madurando. Fíjate cómo empezamos con un mercado muy, muy, muy chiquitito, el tema de, de, de los, o sea, muy chiquitito, no muy de andar por casa, cada uno se escribe a su blog y tal, cual, ay, mira, trabajo de casa en pijama, oh, qué bonito. Y de repente hemos acabado con que la gente factura millones, con que la gente tiene negocios que le van muy bien y, en, y son en base a plataformas digitales. Y en, cuando un negocio va bien, y esto te lo digo por experiencia, porque yo tengo un negocio al que le ha ido muy mal, al que le ha ido muy bien y al que le va y le viene, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero tampoco ponerme de ejemplo, pero sí que pongo de ejemplo todo lo que veo eh, continuamente. Y es que el, el, la única forma de que un negocio sobreviva es que ese negocio crezca. Y la única forma de que ese, de que ese negocio crezca es que la persona que lo dirige, normalmente pues el CEO, el gerente, la, la, la cabeza visible... Delegue en un equipo y ese equipo tiene que estar muy bien formado, tiene que ser por supuesto un equipo multidisciplinar. Y ahí es donde aparecen pues los copies, donde aparecen los media buyers, traffickers donde aparecen los diseñadores, los programadores web, donde aparecen los eh, project managers digitales y donde aparecen los videomakers. Esto lleva mucho tiempo entre nosotros, pero es que ahora ya nos hemos dado cuenta, por fin, yo llevo diez, como 10 años... Eh, diciéndole a la gente lo importante que es el vídeo y lo, y, lo, y lo que tienen que hacer, lo que, o sea, y que tienen que usarlo, etcétera, etcétera. Y ahora por fin ya parece que la gente se va dando cuenta y empiezan a meter videomakers dentro de sus equipos. Alguien que no le va a faltar trabajo nunca, porque siempre hay que hacer un nugget, siempre hay que hacer un spot, siempre hay que hacer un webinar, siempre hay que hacer un seguimiento en un, en un evento, siempre hay que hacer un spot para un negocio, para un cliente, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que editar, siempre hay algo que grabar. Entonces, incluir un videomaker en tu, en tu equipo no va a ser otra cosa nada más que ahorrarte tiempo a ti. Y mucha gente piensa, y esto yo lo he pensado también, ¿eh? no me, yo no puedo contratar a alguien porque esto yo lo sé hacer, porque yo lo puedo hacer y lo voy a hacer incluso mejor, posiblemente sea cierto, y no, tengo que, no, me, quiero complicar con, no me quiero complicar la vida con... O, vamos, que no tengo casi ni para ganar, yo voy a pagarle a otro. Error. Y esto me pasaba a mí también. En el momento en el que tú delegas, Tú puedes ocupar el espacio que realmente como dueño de la empresa, como dueño de ese negocio, tienes que ocupar, que es por encima. No tienes que estar creando los vídeos, no tienes que estar escribiendo los textos, no tienes que estar eh, diseñando las páginas, no tienes que estar eh, alimentando las redes. Tú tienes que estar, como, tiene, como, como tu nombre dice, como director o como directora de tu empresa, dirigiendo, diciendo hacia dónde va la empresa y qué necesitamos para ello. Y todo el equipo tiene que ayudarte a conseguir eso. ¿Vale? Me estoy yendo un poco al tema de, de mentalidad, de negocio y tal, pero es que es tal cual, porque en el momento en el que tú te planteas meter un videomaker en tu equipo, es porque ya tienes un equipo o formado, o a medio formar, o que quieres formar un equipo para empezar a delegar. Y ahí es donde entra la figura de los videomakers para encargarse todos los días, porque todos los días hay trabajo, de crear esos vídeos para que tus, eh, tus, tus piezas se vean, tus anuncios triunfen, tus webinars vendan, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta la tienes tú. ¿Dónde tienes que destinar tu tiempo? ¿Dónde tienes que destinar tu energía? ¿En crear vídeos o en dirigir tu empresa y que los vídeos evidentemente te ayuden en ese objetivo? Puedes permitirte ese lujo de tiempo, ese lujo de sacrificar tu tiempo para hacer los vídeos, porque hacer vídeos es sencillo, pero hacerlos bien, hacerlos como a ti te gusta... Hay que dedicarles tiempo, cariño y amor. Si tienes ese tiempo y no te importa, oye, adelante. No te hace falta ningún videomaker. Pero yo creo que si estás viendo este vídeo, si tienes un equipo o si quieres realmente escalar tu negocio, el tema del videomaker tiene que ser obligatorio. La figura del videomaker tiene que estar sí o sí dentro de tu equipo. ¿Verdad? Bueno, déjame un comentario a ver qué opinas. Dime cómo, tú está, cómo está tu negocio. ¿Está en el momento de necesitar un videomaker? ¿Está en el momento de todavía no porque tengo otras figuras que llenar? ¿En qué momento crees que incluirás un videomaker en tu equipo? Déjame un comentario, por favor, aquí debajo, debajo de este vídeo. Y así yo también me entero un poco de cómo funciona, cómo está el mercado que me sigue dentro de esta, dentro de esta red social. ¿De acuerdo? Así le pego, le pego un vistazo. Venga, déjame un comentario. Acuérdate, yo soy Pepe Romera, tú no. Hablamos de videomakers y te espero en el siguiente vídeo.